una especie de, de bonus track insólito, este, así que eh, no quiero extenderme más, solamente eh, que disfruten, pedirles disculpas también por la demora del inicio, pero hay tantas cosas que suceden que tuve que estar en, en alguna otra antes, este, así que eh, los dejo con, con nuestros invitados, disfrútenlo, que realmente es un verdadero honor, les agradezco enormemente que estén compartiendo este momento con nosotros. Así que, muchas gracias. Gracias a todos, como decía nuestro decano la verdad que es un honor para nosotros, en particular para los que somos de la carrera de Imagen y Sonido, poder que esté hoy con nosotros eh, Lucrecia. Y, y la verdad que el mix con Alejandro no estaba originalmente planeado, pero realmente va a ser eh, al contrario. Potencial y va a ser un disfrute para todos nosotros. La verdad que muchísimas gracias por venir, por compartir estos momentos con nosotros y bienvenidos a la Universidad Pública. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es tremendamente emocionante ver esto lleno. Y aparte ver esto bien, porque yo hice acá el CLC y nos moríamos de frío, no se escuchaba nada, este, y bueno, y acá compartí con mis amigues. Este, eh, bueno, voy a explicar algunas cosas para que no haya confusiones. Esa fiesta que se vio al principio es un test. Es una fiesta de Alejandro o una fiesta mía. Si sí, no quería que quede esa, esa idea de, de, de confusa, este, que después algún padre nos haga algún tipo de juicio. Eh, bueno, la, voy a tratar de aprovechar bien esta hora para compartir con ustedes unas ideas un poco deshilachadas en, en las que estoy ahora este, focalizada. Eh, ¿Vos querías saludar? Hola. Este Y es, no sé si me permito la, si alguien prestó atención, que decía acerca del futuro. Y, y con todo lo que pasó en estos días, pensé, uy Dios mío, qué decir ahora, <risa> ¿no? Este. Bueno, así que lo que les quería.. Eh, eh, voy a mirar. El tema acerca del futuro tenía que ver con la narrativa. Y... Supongo que acá que hay gente que es tan estudiosa y, y, aparte, accediendo a contenidos tan múltiples. ¿Tendrán ustedes algunas ideas acerca de qué es la narrativa, para qué sirve? Yo, por acá, me vi en otra charla, me había notado esto que, me, que todavía me parece vigente. Bueno, la idea de de la que voy a hablar hoy es que para mí la narrativa es una especie de ritual para creer en el tiempo y para domesticar en la idea de tiempo y en cómo concebimos el tiempo. Y, y, y el uso, lo que voy a decir es muy simplificado, ¿eh? pero el uso que yo creo eh, hemos dado eh, a grandes rasgos a la, a la narrativa es bueno, fundamentalmente para consolarnos de la muerte, para, ¿qué digo? para fortalecernos ante las dificultades, bueno, eso podría ser también consolarnos de la muerte, para liberarnos de los opresores y para oprimir. Es decir, que los usos de la narrativa, y esto simplificando ¿no? y generalizando, imagínense si entramos específicamente en algunas de estas sentencias. Eh, y la idea, entonces, es que, ¿por qué pienso, digamos, y, y por qué me pareció que, a, que quería compartir esto con ustedes y por qué me parece algo eh, pertinente para hacer en estos tiempos? Porque quis, de una manera un poco este, irresponsable, en algunas entrevistas, eh, hablé mal de Netflix, que ahora es como hablar mal de Dios y peor hablarlo de Dios. <risa> y, y hablé mal un poco de la serie, pero no hablé mal de la manera descontextualizada que se eh, desparramaron algunas frases. Podía parecer como una, una cosa rebelde y, y este, provocativa, ¿sí? para hacerse, un poco la, la, hacerse la rara, la única, pero no era ese el objetivo. de de esos comentarios, y tenían que ver con esta idea de domesticar en el tiempo, sobre todo domesticarnos en la idea de futuro, que es una cosa muy, muy eh, palpable en la narrativa audiovisual. Entonces, cuando digo narrativa, me estoy refiriendo básicamente a la narrativa audiovisual porque en verdad, eh, en la literatura, creo que la tradición literaria y la, y la, la historia de la literatura es tan larga ha tenido muchos más idas y venidas. En cambio la, nuestra, la, la, la historia de la narrativa audiovisual tiene poco más de 100 años, es básicamente clase media blanca, eh, es decir que estamos todavía en unos estadios muy primitivos del, del, de la narrativa audiovisual. ¿verdad? Y esto a lo que yo me voy a referir específicamente, que es lo que más o menos he hecho en mi vida, es sobre la narrativa audiovisual. Y la sensación que tengo que esto que está pasando en este auge extraordinario del consumo de series, mucho más allá de qué en las series, y, y por favor nadie diga, pero Black Mirror, o me dé un ejemplo de algo que le parece que escapa a, a, a la construcción clásica, a la organización clásica del relato, eh, son... Es, es, un, es notable eh, que estamos en una época de un altísimo consumo normativo y con, con un altísimo nivel de formateo de cómo, de cómo organizar eso de, de, digamos la, lo, lo que ya se sabe acerca de cómo organizar los capítulos las, las temporadas cómo enganchar una cosa con la otra con todas las variaciones y genialidades que hay dentro de eso que no cabe ninguna duda y no vayan a pensar que yo no me doy cuenta, el enorme talento que hay en, en, alrededor de, de las series y todo lo que anda dando vuelta por ahí. <risa> y también la enorme cantidad de cosas igualísimas a otras. ¿no? Sí. Eh, pero lo que me preocupa fundamentalmente esto, lo pongo en Netflix porque todavía no hay muchas otras plataformas que, sean, que, que tengan el nivel de organización y de globalización que tiene Netflix. Eh, es es eh, porque cada vez que voy en cualquier lugar del mundo a dar una charla o me encuentro con jóvenes que están eh, estudiando cine, eh, están todos preparando una cosa para Netflix porque va a llegar un emisario de Netflix que ahora es como un apóstol eh, que viene a buscar las ideas y todo el mundo tiene una ilusión y. Imagínense nosotros, según un tercer ¿qué un tercer mundo, el, el tercer mundo con la precariedad de nuestras economías, con la imposibilidad de imaginar un trabajo certero, aparece el apóstol de Netflix y por supuesto vamos a presentar cualquier cosa simplemente porque queremos trabajar. Porque ya la, la discusión acerca de qué modelos narrativos, un poco en la desesperación por el trabajo, queda como un lujo ¿no? discutir sobre eso. Pero bueno, yo ser, como tenemos el lujo de estar en este espacio, en la universidad pública, donde este, podemos eh, hablar de cosas eh, sin estar pensando... o por, Bueno, me imagino algunos estarán con esto que está pasando muy este, afligidos con la, con la cosa económica, pero bueno, podemos hacer un pequeño paréntesis y hablar de cosas que no tienen urgencia, pero que necesitamos pensar, o oh, yo quisiera pensar con ustedes. Y bueno, este pequeño problema este, que tengo en la mano, quiero decirlo porque también es... No sé si han visto eso que se llama hoverboard. ¿Conocen? ¿Hay alguien que se consolizó eso? Se retira inmediatamente. Bueno, es muy peligroso. Les digo una, una patineta eléctrica y, y terminé así. Les digo por si acaso, porque antes de, de subirse, vean videos de YouTube. Porque creo que salí, la, la, digamos... Bastante barato el, el, el accidente. Mira, entonces... ¿Qué hacen? ¿Qué hace? Que estar ahí? El... ¿Qué ahí. ¿Qué servir para algo. ¿Qué el asistente de una hace? Universidad pública. <risa> lo, que voy a, lo que voy a dibujar acá. Ah, esto. ¿Se ve ¿Se que es el esquema que, que todos digamos, los que acá hacen algo relativo a la ¿Vos te podés acá, no? eh, algo relativo a la narrativa audiovisual, eh, sabrán que este esquema del tiempo este esquema esta forma de representar el tiempo es muy útil ¿no? eh, allá se ve no se ve nada no ah, allá tampoco se ve a ver un poco más de luz es que a veces, si rebota, es peor. Debía maricarme más? ¡Es una flecha! En la línea de tiempo, toda la tecnología que, que nueva y del pasado para, para, que, para organizar o generar esquemas eh, para trabajar digamos, uno necesita compartir con alguien. Y uno dice, Bueno, la película empieza acá, aquí pasa no sé qué, y acá no sé qué, y acá está, así, así, y uno puede explicarle a los compañeros de qué se trata esto. No está hablando de una película, un corto absolutamente útil esta flecha en otras charlas que, que están en Youtube así que no voy a mucho. esta flecha para mí es una flecha que está relacionada eh, indudablemente con la visión con la mirada ¿no? eh, acá pondría un ojo Cuando, cuando nosotros pensamos en el tiempo, el futuro siempre está adelante, hacia adelante. El, el, el, la, la ubicación espacial del, sí, de la manera en que esquematizamos el tiempo en el espacio, y, digamos, y piensa en la cantidad de frases que hay, eh, el futuro siempre está adelante, el pasado está atrás, tenemos gestos, expresiones, para que, que, que, que nos permiten, si alguien está haciendo así, supongo que una película muda y hace así o no sé qué, no es que se está pantallando la oreja, todos entendemos que está hablando de algo de olvidar o de dejar atrás. El pasado se deja atrás y el, y el futuro está hacia, hacia, hacia adelante. Esto no es una arbitrariedad porque obviamente ni el pasado ni el futuro no existen en ningún lugar y el tiempo es una categoría que su, su este, asociación con el espacio es eh, muy arbitraria ¿no? de poner el futuro adelante. Hay culturas dijeron que en Tailandia, pero yo sabía que en, en Tailandia hay una, una excepción de tiempo en donde el futuro está atrás y también en el mundo Aymara eh, eh, existe una, una forma de, de, de imaginar el tiempo en donde el, el futuro está atrás. En Tucumán, ¿cómo es? Igual que está Y Entonces, el, esa, esa, esa manera que tenemos, eso, que es una cosa arbitraria pero absolutamente útil, eh, y ha dado, a, a, a dado digamos, nos ha ayudado a, a todo el desarrollo tecnológico, nos, nos ha servido enormemente para, el, para, la, para nuestro trabajo de la, narrativo. Y... Esa flecha del tiempo, para mí, es, un, es por lo cual nuestra cultura es una cultura visual. No porque cada vez usamos más los ojos, sino porque profundamente pensamos el tiempo en relación con la mirada. Si él, si... ¿Querés sentarte? <risa> si acá está el futuro... Si el futuro... y era este el tema de la charla... Si sí, al final de esa línea está el futuro, y si toda la narrativa está organizada hacia ese fin, digamos toda la narrativa, cuando, sí, voy a aclarar, estoy, cuando hablo de esta manera tan esquemática, hablo de la narrativa hegemónica que es muy esquemática. Eh, Vieron que gran, el gran problema, que no se spoile la serie, que no se spoile la película, lo que se puede spoilear es aquella cosa construida de una manera tal que lo que pasa acá puede destrozar la, el disfrute de todo esto. Y ese, esa manera de pensar la narrativa a mí me parece sumamente de nuestra confianza en la existencia del futuro que la economía, el orden del trabajo, eh, eh, digamos, si no fervientemente creemos que existe el futuro, no podemos endeudarnos, no, no podemos generar mecanismos de, de, de cobro de deudas, de crédito. La, la necesidad de que nosotros creamos en el futuro es, una, es, eh, es notablemente muy importante para el, para el sistema. Y yo creo que la, la narrativa, y sobre todo la hegemónica, que tan fuertemente se basa en el futuro y que tanto terror tiene al spoileo, es una narrativa en donde uno nunca está, en donde, en, nunca está concentrado en lo que está viendo, siempre está pensando en lo que va a pasar. Siempre estamos como sentados frente a la cosa, pantalla, lo que sea, donde estemos viendo eso, un pasito más allá. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es sí, sí, Hay un ir hacia adelante, un ir hacia el futuro en esa narrativa. Esto que estoy ese esquema es extraordinario, ha, sido, ha hecho obras maestras eh, increíbles. Y, y, no, y no me parece en sí malo. Me parece peligroso cuando ya se vuelve hegemónico. Y, y es eso lo, lo que quiero, eh, lo que estoy criticando. No su carácter, su arbitrariedad y su carácter de invención humana, sino su carácter de hegemónico. Entonces, ¿han escuchado hablar del de arco dramático? ¿Han escuchado hablar de eso? Parece que desde acá acá hay un arco. Esto es un invento, digamos, lo hemos inventado nosotros y no tendríamos por qué. Eh, obedecernos algo que no fuera útil. Pero curiosamente, en muchos lugares se enseña el arco dramático, y a mí me lo viven preguntando cuando voy a presentar un proyecto, como una cosa que tiene que estar sí o sí. Este, este, este, arco, este arco, para mí lo único que significa es que uno nunca está en un lugar. Siempre está, o en su vida, o en bajada, pero nunca, nunca está en un lugar. Y yo pienso que existe, y es interesante, los modelos narrativos que nos permitan estar intensamente en el momento de lo que estamos viendo. Y no pensando, ¿y quién es? ¿y qué va a pasar? ¿y cómo es? Que no, que no, no en esa eh, eh, ansiedad hacia el futuro. ¿Qué es ansiedad hacia el futuro? Supongo que las... Que la... No, no voy a dar Esa ansiedad hacia el futuro, eh, la, la, supongo que percibirán este modelo en, en cómo está organizado el tiempo de la vida, eh, de, la vida de los buenos, voy a decir. La vida de los que se proponen algo y logran las cosas. ¿no? Eh, quiero ser abogado, me recibo. Eh, siempre, siempre acá hay algo que se plantea como un deseo, como. Y que genera una línea hacia el futuro. Cuando nos, eh, ¿De qué carreras están acá? ¿Qué carreras son? Solo diseño de imagen y sonido, arquitectura, toda, toda. diseño gráfico, paisajismo. ¿Qué? Ah, de todo. Bueno, no, mejor. Este. El día que ustedes dijeron este, voy a estudiar el diseño de imagen y sonido, bueno, ya los padres de ustedes son de otra generación, pero en mi época se imaginaban que íbamos a terminar en una fiesta así, como la de Alejandro. ¿Qué pasó? Este, pero bueno, ya no, por suerte, ahora los padres imaginan que van a terminar haciendo una serie en Netflix. Pero esa es lo que ustedes eh, enuncien eh, de, desde esto hasta soy varón soy mujer, soy heterosexual, soy sexo fluido, soy... todo genera una línea de tiempo. Todo lo que enunciamos acerca de nosotros mismos o de nuestros deseos de ser, genera una línea de tiempo, imaginaria en todos. Eh, eh, ustedes dicen, voy a estudiar imágenes de sonido, y los padres imaginan, y bueno, este chico, yo cuando veía los, me di cuenta que es para eso. Es. O sea, los padres fantasean e imaginan un futuro absolutamente exitoso. Ahora, supongamos que a los padres, si esto fuera posible, cuando existan las computadoras cuánticas y el Big Data y todo eso, ya pueda ser analizado eh, instantáneamente con millones y millones de variables por cada uno de nosotros. Imagínense que si eh, ustedes lo dicen a sus padres, voy a hacer diseño de imágenes y sonido, los padres ponen nombre y dicen, no va a lograr nada el diseño de imágenes y sonidos. O sea, en eso, nada. ¿Qué va a hacer? No se sabe. Pero en eso no va a llegar a Netflix en ningún lugar. Eso quita valor al deseo expresado en ese primer enunciado cuando dijeron quiero estudiar imágenes y sonido? No, ¿no es cierto? Porque la, la, la, lo, lo que ustedes se van a entregar a una experiencia en donde ese objetivo está entre muchas otras cosas y cada que les puede suceder y cada cosa que aprendan no sabemos para dónde los va a llevar pero curiosamente nuestra cultura desata inmediatamente esta línea y esa línea es la que no nos deja dormir porque queremos pensamos que no vamos a lograr la tal cosa es lo mismo ese modelo narrativo de estar siempre pensando qué va a pasar es el mismo que gobierna nuestras vidas sometidas a esas este, eh, Necesidades de éxito, necesidades de lograr determinadas cosas. Y eso me parece que es el futuro que cuestiono y, y que deseado compartir con ustedes. Y todas estas ideas no están. Eh, nunca van a ser conclusiones, ni creo. Este, ni tampoco soy gurú de nada, porque imagínense que yo en el 2008 dije: Facebook no va a funcionar. <risa> les, les advierto esto porque eh, para que sepan y no se tomen todo esto a pecho. Sí. Ese, ese, ese tiempo organizado hacia el futuro es estar siempre lanzados hacia el futuro mientras miramos una película. Esa forma de escribir un guión en donde nunca importa lo que pasa sino lo que va a pasar me parece a mí que se ha vuelto hegemónico y es terriblemente pobre porque genera una estructura de... de una construcción del sentido en una sola dirección, o fuertemente en una dirección, y una película, ahora sí vamos a pagar Capaz que, ya, no sé, bueno, que vine hace cuatro años a dar una charla y creo que ya hice mi truco malo del... Ahora lo voy a hacer de nuevo, porque me parece que esto, no digo que sea un antídoto, pero es una alternativa. Por favor. Tonto. No te caes. Bueno. No, voy, voy a, simplemente, frente a este modelo, eh, del que, no, ojo que no estoy diciendo que yo no lo he usado, sin duda, de todas las películas que he hecho, he usado esto Pero he usado esto combinarlo con otras cosas. El, este modelo es un modelo que se puede pichear. Ustedes han, han escuchado esa palabra, ¿no? Detesto. Ah, de una campaña mundial en contra del picheo. Solamente lo que tiene un nivel tal de esquema puede ser pichado. Sí, por favor. El picheo, el picheo viene de la, del mundo de la publicidad y por supuesto ahí los objetivos de comunicación son tan precisos que la señora o el señor de tal edad, de tal clase, compren tal pasta de diente y no la otra. Por supuesto que ahí tiene sentido pichear de qué se trata la publicidad. Pero una película, si una película se puede pichear, significa que no, no merece ser filmada. Ahora... Acuérdense que pensé que Facebook no iba a funcionar. O sea, puede ser que lo que estoy diciendo sea un absoluto error. Ay, muy bien. Bueno, miren. Vamos a usar esta jarra como ejemplo. Miren cómo Alejandro y yo venimos mucho de... diría de la droga. Por ejemplo. Que lo este, bueno, mire, hay un concepto que un concepto alternativo No, no hay un concepto alternativo para, empezar, para pensar, para el tiempo. Y, y para mí tiene que ver con la idea de inversión. De, eh, es una idea un poco que viene un poco de, de una Física de segundo año del colegio. O sea, no hace falta mucha competencia intelectual para esto. Eh, pero fue una idea que para mí fue, eh, fue fundamental eh, para pensar. Eh, estar inmerso significa eh, que no hay vacío. Eh, después Esto no, no, no lo vamos a desarrollar hoy, pero simplemente piensen que la, la existencia del no vacío genera eh, la proximidad y la continuidad entre una cosa y la otra. Dónde se termina una persona y dónde empieza la otra parecería ser en la piel porque así funcionan nuestros ojos y, y nuestro tacto percibe ese límite. Pero no sabemos, cuando se entiende un poco mejor cómo funciona todo el tema este, cuántico de, de, de un cuerpo humano, no sabemos cuál será ese, dónde estará exactamente ese límite de, de, de la cantidad de, de átomos y cositas y particulitas que moveremos nosotros mientras eh, digo en torno a nuestro cuerpo y donde esa piel no es el límite. Bueno, imaginemos entonces estar inmersos, que es una experiencia real, porque estamos inmersos en aire. Si uno, esto no lo puedo volcar, pero esto, si nos si, si imaginamos en la experiencia de la pileta de natación, ¿no? y estamos en el fondo, estamos metidos en el agua, todos hemos tenido esa experiencia y esa experiencia es reveladora. Eh, la presencia de cualquier persona no depende de que lo veamos, sino simplemente si un primo se tira al agua, vamos a sentir que el agua se mueve y si somos sordos igual vamos a percibir que, hay alguien, metiendo, que alguien ha entrado en el agua. El, el, el fluido elástico que es el agua se, se desplaza al entrar otro cuerpo y nuestro cuerpo lo percibe. Esto, esta, esta idea eh, por asociación es exactamente cómo funciona el sonido. En, en, en el espacio, para que el sonido se propague, para que las ondas, que son diferencias de presión, es decir, que las partículas eh, van de un... Eh, se, se desplazan y vuelven, ¿no? Eh, bueno, qué suerte que no están viendo mi gesto, por si hay alguien que sepa realmente de esto, no van a notarlo. Eh, bueno, pero es eso, la, el, el, el sonido se desplaza por diferencias de presión. No es que, una, no es que mueve una, un, una partícula de algo y esa partícula se va para allá, sino que mueve una, hace presión sobre lo que, lo que está más allá y así esa presión se va transmitiendo. Que es lo mismo que sucede en el agua. Lo, ambas cosas son fluidos elásticos. El, el sonido para mí me sirvió para pensar otros pequeños activos. Eh, eh, cosas alternativas al, eh, a la idea de entender el tiempo desde la visión miren si yo esto supongamos que es una pileta de natación supongamos que esto es lo que ven desde abajo estamos viendo el cielo ¿no? pero este esquema se, se repite si yo pusiese esto así o si a o si esta jarra la volcara lo cual significaría que se caería el agua pero, a ver, con el vaso lo vamos. Esto es como tirísimo. Sí, si esta es una pileta y esto es un cine, se entiende bien que este volumen de aire enfrentado a esa superficie de luz, ¿no? Esa asociación digo porque para pensar el sonido en el cine. Sí, si querés ya podés parar Voy a dejar esto. Llévate la esto. Entonces, el, eh, la sala de cine es un volumen de aire, como si estuviésemos en una piscina y acá estuviese, eh, el, el, digamos, este sería el lugar, el, el rectángulo de luz. Y ese volumen de aire en el que estamos inmersos es donde el sonido de una película se propaga es sonido una película y de lo que sea, se propaga en el aire. Pero nosotros estamos encerrados en ese espacio eh, con, con, con ese material que no podemos parar, como cuando uno cierra los ojos, deja de ver la película, el sonido es una cosa eh, que no podemos parar y que, y que su relación con el significante, no está, con el referente, no es tan directa como en la imagen. Si uno, vemos una imagen de una silla. Es una silla, es muy difícil que alguien diga, es un auto. Aunque sea un segundo que vio la imagen. Pero en cambio escucho este ruido, o ese otro, y puede ser, puede ser una silla, puede ser una mesa, puede ser una persona con una herramienta. Es decir, el sonido, su capacidad de, de, de representación es mucho más ambigua que la que tiene la imagen. Todas estas cosas me dieron a mí la pauta de que ir por el camino del sonido era un camino eh, menos terminante, generaba, y, y perdón, y respecto a esta estructura, no, digamos, supongamos que, que hubiéramos nacido o, o que a partir del año que viene con otro presidente dicen eh, que va a haber, eh, vamos a cambiar por completo el esquema, no va a ser más la línea porque ya está agotado, y vamos a usar el sonido como, como la escucha, como sentido organizador del tiempo. Si, si eso sucediera, lo primero que va a pasar es que no nos va a servir la representación bidimensional de, un, de la línea. El sonido, que va en todas direcciones, va a necesitar, la escucha, que cuando escuchamos no necesitamos poner la cabeza en un... Particular eh, dirección. Cuando, para, para ver, necesitamos tener nuestra cara enfrentada, para ver el futuro. Para escuchar, supongamos que vamos a, tener, vamos a armar unos temas nuevos de, de posicionamiento del tiempo en el espacio. Si nos basáramos en sonido, no, no habría un lugar preciso para el presente y para el pasado. Perdón, para el pasado y para el futuro. Pero habría una cosa inequívoca que es. Que en ese esquema, el presente, eh, se parece también a ese, pero de otra manera, el presente está en, en el lugar físico del cuerpo, del organismo. Y todo lo otro que suceda es evocación de ese cuerpo, ¿no? el, el, el, la, la memoria es el pasado, el deseo es el futuro, y, y en esta idea de, de un esquema sonoro, y de cómo se desplazan las ondas en todas direcciones, inmediatamente necesitaríamos, para esquematizar el tiempo, de un volumen, así como este. Como este, como cualquiera. Un volumen en donde eh, la, la organización causa consecuencia no es tan clara. Porque en esta línea, y eso es lo que más me preocupa, en esta línea qué es causa y qué es consecuencia, es bastante evidente, parece claro. Y, y, en, y eso genera esquemas morales muy eh, complejos. Sí. <risa> eh, la, que, que, que parezca tan claro qué es causa y qué es consecuencia, y que, esté, y que eso se naturalice, y que, y que esta idea de cómo funciona el tiempo está tan naturalizada que lo que estoy diciendo del sonido parece un disparate, sin embargo, es, ha sido una invención como tantas de, de, de, de los hombres, que podríamos cambiar cuando queramos, cuando pensemos que nos, nos va a resultar, o va a ser bueno corrernos un poco. Entonces, en, en, esta, en esta idea de pensar el tiempo como un volumen, sin una dirección, sobre todo eso nosotros por suerte en español tenemos algo que nos da una, una, nos da una pista el, la flecha indica sentido y el sentido es también lo que significa ¿no? esas dos acepciones de la palabra sentido entonces eh, el, la, el, en, en, un, en un espacio, en un volumen <coughs> si nuestra nueva representación del tiempo fuese un volumen, los acontecimientos estarían en suspenso como pequeñas partículas. Esta es mi idea, ¿no? Este, lo que estoy diciendo, por favor, es eh, una invención para generar una herramienta que nos permita manejar de otra manera la narrativa. Si esto que digo es verdad o es mentira, no tiene importancia, porque eso es lo fantástico de los esquemas y de las ideas, que muchas veces, no importa si son verdaderas o falsas, pero tienen consecuencias. Este, y esta, esta idea que les digo, probablemente falsa, tiene consecuencias interesantes. Entonces, si los acontecimientos estuvieran en suspenso, como si dijéramos purpurina, por citar a... a eh, este, flotando en suspenso en ese en ese, en ese espacio, Determinar qué es causa y qué es consecuencia requiere de, un, de una eh, actividad y de una decisión. Como no están organizados los puntitos unos al lado del otro, y, y, y esto parece tan naturalizado porque primero fue, primero fue que me chorearon el estéreo, después fue que no lo agarraron, después fue que lo metieron preso, y eso parece una cosa muy lógica. Pero, ¿qué pasó antes de que? El, el, el estéreo o quizás robar el estéreo fue para comprar zapatillas, digamos, ¿Qué, cuáles son las causas consecuencias de, de, de cualquier eh, gesta humana, eh, en, ese, en ese esquema lleva inevitablemente hacia cierto eh, conservadurismo, es, es, esa es la visión hegemónica, cualquier este, presunción moral puede organizarse muy rápidamente ahí. En esto que yo digo es necesario pensar y determinar de manera muy arbitraria, y, por lo tanto voluntaria, qué es causa y qué es consecuencia. Y ya eso me parece a mí un pequeño paso para adelante eh, como concepto de tiempo y para pensarlo relativamente. Esto parece, puede parecer un poco descabellado, pero es bastante simple. De, de lo que estoy hablando es de una herramienta que es necesaria frente a esta proceso de domesticación en el tiempo, frente a esta eh, manera narrativa hegemónica es necesario que inventemos, que cada uno de ustedes invente, porque el lugar de ustedes es absolutamente único. Lo que ustedes ven, lo que ustedes sienten, por más que las selfies se parezcan todas, es muy eh, particular. Y cada uno de nosotros aprenda, por supuesto no estoy diciendo que no, y lo único que creo que vale la pena es... Eh, digo, indiscutible que la educación es útil pero la educación requiere de un momento de experimentación y en ese momento de experimentación la eh, unicidad no diría, la este, exclusividad de la existencia de cada uno de ustedes es fundamental es decir que a las herramientas, la al arco narrativo el pitch, a todas esas cosas que nos enseñan algunas son útiles simplemente como punto de partida, tienen que agregarle una invención propia. Una invención propia. Y tienen que sentir el poder y la autoridad para hacer eso. Porque eh, la, la autoafirmación es como el primer pasito, eso decía Tarkovsky, que un director de cine está, está tan... Eh, tan... Eh, eh, obligado a, auto, eh, de, a, a eh, autodeterminarse, que termina siendo un monstruo. Aún con ese riesgo, yo les sugiero que, lo, que, que, que vayan por ese camino. De inventarse herramientas que les permitan escapar de una cosa que gobierna de una manera enloquecida nuestras propias vidas y la narrativa. Hegemónica. Bueno, esas eran más o menos las ideas, y ahora los que quieran preguntar, y después pasamos al momento más feliz de esta charla. Si sí, quieren hacer alguna pregunta. Por ahí es confuso, pero... Bueno, por ahí si es confuso, pregunten mejor. ¿Cómo? Todo lo que yo hice lo hice con ese esquema. No me, no me escapo de ese. Pero, por ejemplo, eh, me permite también para, para eh, sobre todo eso, para lo, lo de causa-consecuencia tiene que ver más con, una, con cuestiones éticas, de cómo uno define qué causa qué, qué cosa origina qué cosa. Eh, eso, es, eh, eso es respecto de una especie de función ética sobre el mundo. Y la, pero eh, técnicamente me permite pensar, eh, digamos, hay un esquema que a mí me sirve mucho para pensar en la escritura, y es siempre, tratando siempre de escaparme de esto, aunque en todas mis películas está esto, pero para escaparme un poco, porque nadie es tan vivo para escaparse de su propia estupidez, digamos realmente la, la estupidez es una cosa que se construye con una precisión tan grande, que es muy difícil, digamos uno tiene que inventar un montón de, de, de cosas para escapar. Bueno, yo me inventé, que es esta, que me salva a veces, ¿no? Eh, cuando, cuando yo pienso en la escritura, pienso siempre en un volumen, en donde hay muchísimos planos, eh, donde quizás la, la, lo que más representaría esto sería el foco. Cómo voy de foco en el primer plano, foco hacia el fondo. Y, en, y en, como si estuviéramos viendo... Eh, imagínense el cuento de una abuela de ustedes, el audio, de una abuela de ustedes contándoles un cuento, y ustedes mirando una pileta... Y, las, y hay cosas que suben, como un personaje sube y parece ya que va, lo va, va a salir del agua y se vuelve a hundir y aparece otra cosa. Y, como si fuese una mezcla de tracks. Entonces, eh, eso, eh, lo voy a explicar mejor porque si no va muy... Eso para mí es la, lo que yo llamo escritura en capas, que es eh, no preocuparme tanto de esa estructura, Sino preocuparme mucho de que cada escena tenga una multiplicidad de capas y que de lo que trate la película casi que esté en cada escena presente. Supongamos, eh, la alusión a un personaje por algo del arte o un sonido que me remite a una cosa que ya escuché, que ya vi, a una escena que ya vi. O, en fin, eh, generar en ese espacio de la escena Mientras sucede la escena, no solamente una construcción eh, de tiempo lineal, porque la película va del principio a fin, sino también una construcción temporal que para eso es genial el sonido y el, el, los elementos, la profundidad de campo para generar un uso del espacio, del tiempo eh, en profundidad, eso, no, no en profundidad, una simultaneidad de tiempo, por ejemplo. Eh, un ejemplo que voy siempre, que es el que más me acuerdo. Eh, por ejemplo, una escena donde unos hermanos hablan del pasado y el sonido que se escucha, que tiene levemente lógica con lo que está pasando, pero no total, es de un patio de colegio, eh, que es un sonido que a nadie, que, digamos, ninguno de nosotros cuando escucha el, el sonido del recreo en un patio de, corre, de colegio, no tiene... Eh, una inmediata referencia o, o sensación de infancia. Es un sonido que a la mayoría de nosotros, salvo alguien que quizás haya estudiado en su casa con su mamá, que es como una cosa muy excepcional, relacionamos ese sonido muy claramente con la infancia. Entonces para trabajar de esa manera, eso. No estoy diciendo, digamos, imagínense lo que yo he hecho es bastante clásico. No es que les estoy proponiendo una cosa hiperpunk, que uy, ¿qué es esto? Que es genial si alguien lo hace. Pero, sino simplemente, que es tan determinante esa estructura narrativa del arco y de qué sé yo? Que necesitamos generar pequeños mecanismos de escape para poder encontrar otras cosas. Porque ninguno de nosotros tiene una experiencia de su vida con esa forma. Nadie. Eh, cuando recuerda, a ver, eso yo digo, bueno, ahora recuerdo una escena de los 5 años y van primero los 16, después, digamos, van para atrás, no sé qué edad tienen, pero 18, 17, 15, nadie, el, el tiempo emocional, el tiempo en que uno recuerda las cosas, el tiempo de lo que uno desea que suceda, no está organizado en una línea, está organizado de una manera caótica, quizás no es tan caótica, pero parece caótica. De, para, para eso, digamos. esto es una herramienta que permite pensar y a mí me permite escribir y, y organizar la escena, la, la, la, el espacio de, de, de la imagen, y lo que sucede en, de una manera. Nada, que yo siento que un poco me escapo de mi propia tontera, por supuesto lo logro esporádicamente porque no es tan fácil. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Podría, podría ejercer, eh, eh, digamos, lo, lo que, ponerle una cosa en el montaje que yo evito es el, un, un claro comienzo de escena y un claro fin. Porque eso va generando este ritmo, que para mí es un ritmo que siempre estás pensando en el futuro, del qué va a pasar o del como esas pequeñas estructuritas, digamos, hay una cosa como una especie de boca dentada que, que todas, todas las escenas pueden tener un pequeño arquito dramático. ¿no? Esto es interesante porque cualquier cosa que permaneciese sin eh, dinámica se, eh, deja de suceder, digamos, cualquier sonido constante, que en esta habitación hay un montón, como son tan constantes y no tienen variaciones, desaparecen. Dejamos de percibirlos. Podemos anularlos porque son constantes. Entonces, en la narrativa, para generar tensión, es importante eh, la, la dinámica. Empieza una cosa y pasa y sube el, el, el, el tono y no sé qué, no sé qué. Es, es, esto es bastante clásico. después, cada secuencia, cada grupo de escenas formará una secuencia que también tiene un, un arco. Y después, cada grupo de secuencia formará otra cosa y esta estructura es muy eh, cómo se trabaja narrativamente en, con, con, digamos, con la estructura clásica narrativa. Yo lo que digo que eso a esta altura me parece un poco pavo. Y me parece que es necesario, es imprescindible, sobre todo con lo que ha cambiado la experiencia humana en los últimos años, es imprescindible, imprescindible que investiguen otras maneras de organizar el relato sobre todo, de lo que yo conozco, que es narrativo audiovisual. Y lo que... Digamos, termino esto relacionado con el principio, me da la impresión que, eh, salvo algunas excepciones, eh, Netflix y ese modelo de plataformas que a Amazon iban a salir otras más, es el imperio de este sistema narrativo. Es, es como, en ese sentido, una marcha atrás de lo que había logrado cierto mundo documental y cierta... Este, por ejemplo, han visto que mucha gente dice che, qué bueno que está el documental de Hoyo o qué bueno que está el documental de, de Cambridge Analytica. Es una porquería como está filmado. Es una porquería como está imaginado. Lo que pasa es que el tema es atractivo. Pero si les dan un artículo en una revista, en dos hojas se enteran de lo mismo que pasó en eso. Lo que pasa es que es fascinante, digamos, lo que les quiero decir es que Estamos otra vez limitándonos a contar eh, hechos y no a opinar sobre las cosas. Y, y las formas de la mayoría, por ejemplo, ¿han visto esto se llama We're Planet? Que es fantástico. Es fantástico, digo, porque como está muy tuñado, no se ve bien las cosas que son digitales, las tomas en sí reales son increíbles. Pero un nivel de voluntad de humanizar las cuestiones humanas, las cuestiones animales, que casi no se ven cosas que te vayan a dar pena. Si te encariñaron un poco con un bicho, y ese bicho se va a escapar si viene un depredador natural de ese bicho. Digamos, es, es, es, estamos eh, eh, homogenizando demasiado el mundo. Yo cada vez prefiero a alguien tartamudo que la fluidez de, de los políticos. Este, Necesitamos eso, introducir, y lo que les digo es eso. Ustedes portan una uniquísima visión y experiencia sobre el mundo, que nadie conoce, bueno, quizás sus amigos. Y necesitamos de la particularidad de esas miradas, porque es muy difícil entender de qué va todo esto. No se entiende bien para qué existimos, no creo que sea para... O sea, no, no es claro. Ahora son muy jóvenes, pero después se van a dar cuenta que hay muchas dudas de para qué es todo esto. Yo a veces pienso que solamente la única utilidad de la humanidad es volver fosforescente al planeta, porque cuando vas de noche en un avión, es tan lindo, todas las lucecitas, digo, capaz que era eso. De eso, eso se trataba todo. Pero, pero otra cosa, perdón, estábamos en la etapa de las preguntas. No, no lo supe nunca. Y, y, y después algunas cosas creo que van no a funcionar y después no funcionan. Por ejemplo, yo pienso que mis películas todas son eh, cómicas. Él se ríe. Pero no se ríe toda la gente cuando. Pienso que ahora mañana voy a presentar la cena después de 19 años en, en El Gomón y voy a pedir por, por favor suplicar que intenten ver desde esa perspectiva, porque cuando se estrenó mi película era como película de autor que va a festival y arruinaron este, las otras posibilidades que tenía de ser vista. Este, pero no, no, no nunca sabés, es, es ensayo horror. Y, y aparte, por el ensayo rol, horror, yo el día que le mostré la cena a mi familia, me dijeron, esto no. No, no va a funcionar. Me dijeron, está buenísimo para nosotros, pero... Y yo también pensaba eso. Y después me sorprendió, y no, nunca lo hice pensando, ojalá que lo entiendan en Australia. Esa idea, viste, de que uno tiene que ser universal, por favor, así como les pido que se olviden del techo, olvídense de ser universales, porque son universales ya propia existencia en este mundo los vuelve universales. No se pongan a explicar eh, en, en, en sus cosas porque simplemente si transmiten lo que ustedes sienten con esas cosas, lo va a entender todo el mundo y si no, por lo menos se van a divertir en la China, no sé, en algún lugar. No, no es, es muy difícil eso. Esto es fundamental porque todo, claro, cualquier construcción que hagamos, estamos jugando con lo que el espectador prevé que va a suceder. Digamos, cualquier encuadre que hagamos, el, el espectador tiene una idea, por ejemplo, si uno encuadra así, esto es muy básico, pero bueno, sí, el terror es muy bueno en ese sentido porque eh, permite eh, percibir muchas de estas cosas. Si, en un en un, en un cuadro vos ponés un personaje caminando acá, esto genera una ansiedad terrible. Es absurdo, ¿por qué? Bueno, genera ansiedad, porque, porque si es una película de terror, la ansiedad es, es atroz. Pero en cualquier cosa desequilibra una idea previa acerca del encuadre de cuadro. Bueno, estamos, esta persona se está moviendo para allá. Pero aunque fuese este plano fijo, siempre la, la mirada parecería que ejerce, que obliga a un espacio hacia, hacia donde va dirigida. ¿no? Es, es un encuadre. Si yo... ¿Lo ah, puedes borrar ahí el futuro? ¿Me borraste el futuro? Entonces que llegaron tarde, les voy a contar... Es como una enfermera si sí, sí, yo acá hago un, este mismo cuadro pongo a la persona aquí y está mirando para allá este espacio vuelve estable al cuadro ¿y esto cuándo pasó? ¿por qué? parece ser que leemos de izquierda a derecha ¿por qué? por el, por el uno diría, bueno, porque escribimos así, pero parece que los perros también escanean de izquierda a derecha. ¿Será el neurobiológico? Vaya a saber, será cultural, no sabemos. Pero estas cosas, con, con, conocer estas cosas, permite jugar con esas cosas. Por eso es bueno ver películas, es bueno leer y sobre todo practicar, porque el, nuestro espectador está ahí todo de información narrativa audiovisual. Entonces, esas expectativas clásicas, por supuesto, te permiten... Por ejemplo, las tomas de transición. ¿Para qué, para qué, para qué necesito saber dónde estoy entrando? ¿Revisen el catálogo de Netflix esta noche? Capítulo por capítulo, season por season. Y díganme la cantidad de inútiles tomas a las que está sometida la humanidad de, de, perdón, de ¿cómo se llama? establecimiento. La casa. ¿Qué necesidad tengo de ver la casa antes y enseguida voy a ver la casa dentro y voy a, que no supongo que estaba en una casa, la tengo que mostrar antes? Está yendo para allá el auto por la ruta, que no, no me puedo imaginar y si estamos ya en el otro mm. lugar, llegó en auto. Este, hay una cantidad de, de, de cosas que a veces pueden tener un sentido rítmico y a veces simplemente es la estupidez. Y, te, y les digo algo, es muy difícil cuando la estupidez tiene ritmo. Eso es lo más grave de todo. ¿Alguna otra pregunta? Porque ¿Está casi señor no? Está de rodillas. Sí, sí, sí. <risa> por favor yo veía películas porque no veo bien no, sí veo pero no veo del, es que hay mucha oferta veo este, veo mucho Youtube eso es la verdad y no vi lo del hoverboard que me hubiera ayudado mucho a estar mejor este, Alejandro ellos yo están formando nosotros somos los viejos ya. <risa> este. Sí. Dale. Sí. La estructura está más planteada hacia el cine y hacia nosotros que tenemos todo lo que vemos desde el éxito. ¿Pero vos no tienes algún otro arte que plantea? Todo. ¿Sabes qué? El... No, pienso que, mira, eh. Cada disciplina tiene sus tradiciones narrativas. Por ejemplo, yo no sé ahora qué estará marcando la tendencia en la pintura. Por ejemplo. No sé, porque aparte tendencias, muchas más tendencias, pero te aseguro que hay una tendencia muy marcada, que es, esto va a ir a un museo. Querer ser relevante. Digamos, eso cada uno de ustedes tiene que investigar. ¿Vos qué haces? ¿De cine? ¿Y de, ¿Y de cuál te interesaba saber? ¿Por qué preguntaste eso? ¿En qué estabas pensando? <fí> mira, esto es lo que más te tiene que servir es para el amor, para la vida, ah, y después vas a ver que te sirve para el cine. Eh, lo, de, lo, lo que es, decime, no, eh, bueno, no, no vamos a hablar de cosas privadas, pero te digo, básicamente, ¿cuál es el peor momento de una pareja? No, el momento en que planean el futuro. Y todos empiezan a obligarle al otro a ir a esa idea de futuro. Entonces, que vamos a hacer tal cosa y va. Ese momento es el más delicado del amor. Es lo mismo en el cine, en la, en la estructura narrativa. Digamos, cuando ya decís, bueno, y nos vamos a casar y nos vamos a ir allá y vamos a hacer esto y vamos a tener otro y vamos... Cuando ya empezó eso, hay que tener mucho cuidado, porque ahí Empieza lo peor del amor. Y ahora vamos a decir, bueno, pero que estoy en contra de la familia y las instituciones. No. Pero ya, ya te habrá pasado, y si no, ya te va a pasar. El, el, el futuro, el futuro es, una, eh, es una determinación demasiado pesada para una existencia humana y te impide, aparte, te, te, te impide eh, estar en el momento. ¿Cuál es el mejor momento de la pareja? Ya sé, voy a decir una cosa va a parecer estúpida, y es estúpida. El mejor momento es cuando uno se ve sin saber qué va a pasar. Que solamente estar juntos es el gran plan. ¿No? Es puro presente, estar con la otra persona. Por ahí ni siquiera tuvieran nada. Están ahí y ya están ahí, sentado al lado, y está feliz. No hay ningún futuro. Bueno, esas son cosas muy hermosas que las perdemos muy rápido. Y más en la narrativa. ¿Cómo pasa en la pintura? Debe pasar. No sé bien porque no, no, no... Para la literatura pasa. Cuando... ¡Ah! Esto, mirá. Cuando... Es esto. Cuando... Me voy a poner la M. Cuando uno... Cuando se desata esa estructura... ¿Para qué te iba a decir? Esa... Eh, oh, qué bien me voy a acordar, pero tiene que ver con, con la ñ, sí. Me... La, la, la ñ, la este, no, Bueno, otra pregunta y ya me voy a acordar. Que voy a acordar. La bueno, bueno. Eh, eh, Antonio Di Benedetto. Claro, Exacto. exactamente. Ahí está el presidente conmigo. Ahí está la presentación del cuento. Exacto. Exactamente, es la experiencia. Piensen que eh, pocas veces ver una película es una experiencia. Porque una cosa es ver una película y seguir el argumento, y que el argumento sea atractivo, que el argumento no es más que ir saltando hacia el futuro. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué le pasó. Vamos a enamorar de aquel, qué bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a vamos El argumento es también lo que, digamos, vieron que dicen, hay mucha gente que dice el cine es eh, eh, entretenimiento, y es muy importante el argumento, ¿Y qué dice una película? Eso es una gran confusión. El cine no es el argumento. El argumento es eh, toda esa organización lógica que es la excusa con la que organizo el tiempo para compartir una experiencia con el espectador. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? El día de la Romera llamó más la atención. Sí. Se lee. No, quería preguntar, porque yo voy a estar estudiando como docentes. Sí, parece que estoy hablando mal de lo que se enseña. No. No, no, no, no digo eso. Digo que los docentes que ahora van a aplaudir y que mañana van a la aula y se pueden matar a la niña. No, ojo, los docentes tienen... digo esto, jajaja, y me voy alegremente. Ese docente te acompaña en todos tus experimentos. O sea, la, el amor, que, la devoción que está poniendo esa persona en tu proceso de aprender cosas que son clásicas, que han servido para hacer maravillas y también desastres, y desgraciadamente se encuentro hegemónicas, eh, es, es, ese tiempo es, es importante. Si alguien en esta sala obliga a un niño a que haga esto, eso no está bien porque no es que hay una sola manera pasa que los docentes y, y es comprensible porque tienen responsabilidad y esa responsabilidad es amorosa con ¿no? sus alumnos no quieren que cualquier cosa eh... ah, sí, ah, no yo estoy siguiendo acá mi, mi, mi loca voluntad y ese es un mamarracho incomprensible hasta para vos mismo okay. <risa> Entonces eh, es muy difícil, es lo que él preguntaba. ¿Cómo saber cuando le estás, estás pifiando Mira, cuando yo estaba en la cuarta semana de La cena, vino una persona importante en la película y me dijo: esto es un desastre. Eh, eh, era la época en que se filmaba en 35, entonces se veían eh, los dailies, que como ir viendo las tomas, la, la, la, las... ¿cómo se llaman? Las... No me acuerdo cómo era que se las ponen positivo. Y se las proyectaba, eh, se las revelaba y veíamos las tomas son todos planos cortos, no se entiende nada, es todo muy frío, son inexpresivos los actores. Eh, y yo pensé, uff, es la primera vez que hacía una película y pensé, uff, me estoy hundiendo en el pantano de la ciénaga. Y, y pensé, bueno, ¿y qué hago? Y no sabía cómo hacerla de otra manera. Entonces, dije, bueno, voy a tener que terminar como empecé porque no, no, no se me ocurre de qué otra manera puedo hacer. Pero hasta que... Pasó muchísimo tiempo, años, hasta que yo sentí que funcionaba algo en la película. Porque ya estaba tan metida en el, en el, en el tuneo fino y en, el, en el, la puntilla y la no sé qué, la lentejuela, que no, no, no podía ver la cosa. Entonces es muy difícil esto que estoy diciendo es peligroso pero es, digo, prefiero que corran el riesgo de experimentar alguna cosa sin dejarse llevar tanto por las tendencias de lo que está de moda sin querer hacerse el loquito sino sinceramente tratando de pensar sobre cómo uno percibe qué quiere compartir prefiero ese riesgo que la perfección de lo que nos metemos en cualquier página donde haya algo audiovisual y vamos a ver esa perfección Tarde o temprano alguien tiene que venir y, y patearte del trono. Digamos. Yo por eso trato de no filmar mucho para que la gente no se arte de mí. Este, entonces, y aparte con la mano quebrada, ¿quién me va a venir a patear? Este, pero, pero sin duda, todo, siempre hay que destronar a alguien. Lo que pasa es que esa forma, destronar no significa, lo que me parece muy estúpido que pasa en nuestro país es que inmediatamente hay ah, la otra generación son tarados. Ese error lo cometimos nosotros también. Y lo que es interesante es cómo, cómo va el movimiento general de la cosa. Pero es, es por esto de la autoafirmación es tan fácil que en ese es tan difícil decir che, mirá, bueno, yo quiero hacer esto. Frente a un montón de gente que dice, no, eso no... Es tan difícil saber si uno está en un error o es un capricho o... Este, ¿Cómo saber si, si uno está descubriendo la pólvora o se está incendiando? Este, para mí es algo que hay que arriesgar. Sí, el, eh, digamos, la, es inevitable. Para poder hacer cualquier cosa hay que estar absolutamente decidido a fracasar. Porque si uno lo hace con seguridades. Yo eh, también por eso disfruto mucho no filmar tan seguido, porque cada vez que hago es como si hiciera una ópera prima. Como me olvidé de todo lo que aprendí en la última, porque ya pasaron cuatro años, seis años, ocho años. Y ese miedo, por ejemplo, ahora que estuve haciendo esto, que es como una cosa que tan, parece tan excepcional y tan afortunada de trabajar con Björn, ese espectáculo para mí no, no tenía ningún riesgo. Porque estaba bien, digamos que Bert salga en calzones y cante, y sí. va a estar bueno. Sí. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo que ponga en riesgo eso? Eh, ahí, ahí no hay miedo, y eh, no hay nervios. Y pa para mí, traten de estar en esa zona, en la zona donde es de nervios. No hacer la típica toma el fuera del foco así, no sé qué, no sé qué, la chica toda flaca traten de no ir por donde va toda la manada porque no van a descubrir nada bueno, no sé es muy difícil decir esto porque, porque este, también puedo estar alentando egos de inusitada productividad y absoluta ceguera bueno toda la vida les voy a ir mostrando están en esa zona ¿Alguna pregunta? Sí. Mira, te digo una cosa, en esto sí te puedo decir algo muy útil. Tu relación con el cine no es en relación a otros directores. Tu relación con el cine es, no con el cine, sino con el mundo. Vos lo que tenés que es observar el mundo y encontrar de qué manera podés transmitir lo que, lo que te interesa. ¿Qué, qué, cómo, cómo hacés, Con qué elementos construís la experiencia que querés compartir con el espectador. Hay un error enorme de, de creer que la cinefilia de Cinequanón una condición, esto así porque me canso, eh, es una condición de, de, del director. La primera obligación, por llamarlo de alguna manera, que uno tiene como estudiante de cine es de observación del mundo, de escucha. En, en, en las formas narrativas orales hay tanta originalidad de estructuras Nunca, solamente alguien muy berreta cuando habla cumple con eso. La gente interesante, que como vos decís, voy a quedar a escuchar a ver, escuchar esta persona, no cumple eso. Rara vez la deriva, la repetición, eh, la... la todas las, las, las cosas que son eh, las cosas con las que vos podrías describir que suceden en una conversación son tan interesantes como si las observás, escuchás por ejemplo, un ejercicio que yo hago en, el, en algunos talleres es solamente grabar audios de gente conversando y, y escuchar ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿cómo sería la puesta en escena? sin ver, escuchar, ¿qué pasa? porque a veces hablan cinco personas pero son dos personajes a veces hablan dos personas y esto es religiosamente se cumple, y son muchísimos personajes. Porque nadie cuando habla, habla estrictamente con sus ideas y sus, y sus cosas. Uno es una caja de resonancia de todo lo que emocionalmente te afecta. Y te vas a escuchar diciendo frases... Este, bueno, ojalá que no estén escuchando mucho todas las frases que se dicen ahora porque es un vacío enorme. Pero, eh, digamos... Cuando, ese, ese ejemplo que para mí es muy bueno, que dicen, ¡ay, estás hablando igual que tu mamá! No, no. Es que no está hablando igual que la mamá. No tengas miedo que ella va a ser igual que la mamá. O él va a ser igual que su mamá. O su papá. Eh, es que uno está resonando en, en, en, en la inversión sonora en la que has crecido. Entonces, eh, para mí la obligación de, de ustedes, de los que sean que, eran, que ser directores, este, guionistas, eh, y les diría eh, amas de casa, eh, la obligación, creo, de un ser humano es observar. Eh, primera, observar qué pasa en la vuelta de uno. Aunque quieras hacer películas de, de extraterrestre, esos extraterrestres van a estar basados en tu, tu tía, digamos, de alguna manera, eh, van, van a ser esas formas de entender las relaciones lo que, lo que va a lo que te va a organizar a vos emocionalmente. Así que la observación es la, lo, lo, lo que debe ser una práctica constante. Sí, pará. ¿Había alguna persona que había levantado y lo dejamos? No, se fue. Sí, bien. Y ahora viene otra. Una última pregunta porque viene el señor Roque. Sí, una última pregunta. Quién le en toda la mano. Ah, perdón, dale. en muchos, direct en muchos directores Diverso, digamos, de, de, no sé qué decirte pero, digamos, todos los que a ustedes les gustan también me gustan a mí digamos lo que lo que no me gusta son la gente que con su narrativa afirma la realidad el mundo es así que no dudan por eso me gusta el lenguaje más ambiguo donde eh, no el lenguaje ambiguo donde eh, no hay conclusiones morales y sobre las cosas que están pasando eso, eso es en general lo que me gusta pero te digo sinceramente para mí eh, escuchar a la gente estar así como con los vecinos de la familia eso es para mí por eso nunca me pude ir a vivir a otro país eh, eso es para mí la fuente de, de, de, de, no digo de inspiración pero lo que me por eso yo, yo voy a salta y, y siento como cien ideas que se, por, por, por segundo y acá bueno diez y en Europa, nada, quiero comerme una croissant. Eh, porque lo que me estimula es, es mucho el habla y las conversaciones y las expresiones y todo eso. Bueno, y ahora señores voy a presentar a un gran diseñador. El señor Alejandro Ruz. Y cuando, cuando espero que no sea falso y esté explicando de dónde y cómo trabaja con sus clientes, yo voy a hacer unas intervenciones. Hola, hola, ¿te escuchan? Bueno. bueno, yo les voy a contar eh, un poquito. Les voy a mostrar mi trabajo y les voy a contar un poquito cómo lo hago, y Lucrecia va a empezar a hablar mal de los proyectos. ¿Cómo? diseñaba tapas de discos bueno, ahora no hay más discos así que les voy a contar algo retro algo del pasado este, yo diseñaba para Espineta las tapas de Luis y siempre una experiencia in increíble ir a verlo un día fui a la casa con mi cámara le dije, bueno, hace unos el disco se llama Para los Árboles y le pedí, bueno, hazme árboles con las manos y le saqué una foto y ahí está la tapa entonces, eh, bueno, un disco se llama Pan, me dijo Luis, el disco se llama Pan. Y bueno, acá trabajo por la ausencia del elemento y es el mantel. Lo que acá no se ve es que el, el disco impreso tiene la textura del mantel. Otra vez con la textura el disco se llama Los ojos y está como escrito en braille. O sea, vos puedes tocar la tapa y está escrito con con esos puntitos, imitando el braille. Y este es el último disco que hago para él eh, de estudio, que se llama Mañana. Y yo dije, bueno, hagamos, un, Luis, una escalera al cielo. <risa> y, bueno, se nos fue. Sí. Porque ahí yo le dije a Luis que que sea él, eh, subiendo una escalera, hicimos la foto y no le gustó y yo le dije, ah, ¿no te gustó? Bueno, hacemos un dibujito y él dibujó ese muñequito Eso hay que saber, señorita Este es el disco en vivo del último show que dio en Vélez que fue impresionante, cinco horas de música es simplemente la foto del pasillo donde ensayaban los músicos y que me pareció que era como un alien como un ser de luz un poquito acá pasó algo muy raro después eh, cuando se murió hicieron versiones folclóricas de, de sus canciones y cuando le pregunté al compilador cómo se llama el disco me dijo raíz espineta y yo recordé que una vez haciendo para los árboles le pedí a Luis que me dibuje árboles y me dijo ni se te ocurra usarlos en la tapa te los hago para vos bueno ya estaba muerto y no me, había... no me había... Pero el disco se llama Raíces Espinete y él me dibujó una raíz, así que vino del más allá. Otra que viene del más allá. Perdón, que ahora me voy a mostrar Cerati Le voy a mostrar todo. Es muy viejo. Muy viejo mi trabajo. Bueno, este, eh, Juana, cuando dejó empezó a hacer música, eh, me, me llamaron para hacer la, la tapa del disco. El disco se llama Rara y a mí se me ocurre hacer como una carpeta con sus recuerdos. Y uno abre el disco y está, hay fotos de ella, de, de niña, eh, de adolescente, y, y las letras están escritas como en una hoja de agenda. Ese es el segundo disco de Juana que se llama Segundo y bueno, simplemente fue un día a su casa con mi cámara también. Yo, yo no soy fotógrafo, no sé sacar fotos, pero... le hice esta foto y... ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah... Ah, es un cable que compré trucho, seguramente. El No, pero, pará le ¿no estás contando cómo llegas a eso? Y... ah... Ahora, mira, no estoy ni llegando. Eh, ¿Cómo lleva esto? Bueno, jugando. Porque fui a la casa de ella. ¿no? Pasamos, vive, ella vive en, en Pacheco, en la casa quinta. Bueno, todo el día ahí, de sol, jugando y diciendo pavadas. Y le digo, bueno, ponete el, el pelo en, arriba, encima de la cara. Como un bicho canasto, como, porque es un poco ella también otro disco de Juana que es un simple Hola, Son... no sabes explicar lo sí. <risa> no, voy a explicar, yo menos mal que vine a esta charla porque Alejandro tiene un sistema que es muy fascinante que con sus clientes no, no, no hace un brief de eh, Ay, esto, esto es mi objetivo mi target, mi no sé qué los lugares donde voy a reproducir lo que Alejandro hace es que agarra al cliente Acompañé una fiesta, bueno, con, la, con Pablo Lozano, fue de gira, más o menos. Y este, y, Escano. Bueno, claro, y él. El... Pablo Escano, señor. <risa> Después lo llevé a tu casa, Pablo, ¿te acordás? Lo llevo a mi casa. Eh, no, y el, lo que él hace es como meterse, como. Eh, con los, entrar en una relación con la persona que en ese sentido se parece mucho más eh, a, a, lo, a, esa, a esa idea de estar inmerso que a esa línea. Digo eso porque a veces, eh, y aparte porque hacemos cosas juntos, eh, siento que tenemos un sistema parecido, que es no es tanto que le expliquen eh, una... ¿no? Vieron que el cliente, ah, el cliente, eh, no, sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ya como... Un, no sé si ya no existe más, porque no sé, pero bueno, era como donde el cliente explica sus objetivos, lo que desea de la pieza. Vos nunca trabajás así. No, no, por eso las tapas son todas distintas. Van a ver que no es lo mismo el lenguaje que uso para Juana, que el que uso para Miranda, o para sí. Damas Gratis. Claro, entonces en ese proceso de inversión aparecen cosas inesperadamente significativas. Eso es todo lo que Gracias, querida. Otro disco de Juana que se llama Son, es simplemente ella encima de un tapiz que hizo la tía abuela. Este se llama Un día, y lo que hago es digo, bueno, bueno, mover la cabeza, eh, mover el pelo, entonces, y está duplicada la, car la carita. Parece una muñequita. Este se llama web 21. No, no sé qué pasó acá, pero esta es la tapa <risa> acá. Ganó un Grammy, pero... Ahí, yo, te digo, yo te digo qué pasó acá. Acá estaban muy copados con la pichapón. Con la pichapón, sí. Pero adentro se ve más de la pichapón, ¿no? no en la tapa, no. Y este es el último, que se llama Halo, que... En realidad este es el boceto, pero después no nos salió bien cuando lo quisimos volver a hacer y, bueno, quedó así. <risa> Bueno, acá está Cerati. Este disco se llama Amor Amarillo y salió, creo que en 92, y en esa época, bueno, estaba todavía eso de Stereo junto. Y lo que había que hacer era, por suerte, la compañía nunca se mete en las decisiones que tomamos con el músico. Entonces, bueno, por eso se pudo hacer esta locura que es, simplemente es una caja amarilla con un agujero en el medio eh, que lo atraviesa de lado a lado. Esta es Bocanada, esta es una, una traducción literal de lo que yo hoy escuché, como era el disco, él me dio el demo, Tuve muchos días escuchándolo, lo escuché nocturno, sofisticado, eh, oscuro, y bueno, eso es lo que intenté hacer en la imagen. Es un disco post-mortem que se llama Infinito, que es una cinta de, de grabación del estudio de él. Pero es bastante obvio. ¿Cómo, cómo? Es bastante obvio. ¿Eh? Bastante bon. obvio. Es este. eh, bueno, eh, no sé. A veces tiene que ser obvio. Yo sé que no le tengo miedo a la obviedad. Ah, no sí. tengo, no, no, no es un miedo. O sea. Muy bien. Vas a ver más adelante, es más, más obviedad. Son en pie. Este es un disco de Cerati que. que donde él aparece como cantante invitado de otras bandas. Se llama Satélite. Eh, este es mi primer trabajo importante para su estéreo. Acá, bueno, si hay diseñadores en la sala les quiero contar mi experiencia de jovencito, que ahí dije, ¡ay qué linda esa tipografía de moda! Y eh, miren hoy lo que es ver esto, es horrible. No, no usen nada que está de moda porque pasa. Este es el mismo caso. La tapa me parece bien la imagen lograda, pero la tipografía es malísima. Este es un rediseño de un disco que se llamaba Confort y música para volar. ¿Eh? Esto es el último concierto, que es el público, el logo del regreso esta es la afiche de regreso que lo hice inspirado en la tapa del primer disco que es esta que la hizo Alfredo Lois. Esta es una caja que salió eh, con todos los vinilos y bueno, en realidad acá no se ve bien pero eh, esas rayas son de tornasoladas y cuando uno mueve la caja tiene un movimiento muy interesante. Un disco de Fitapá que se llama Abre, esta es la tapa y cuando abrías el álbum se veía todo, todo el todo el... Eh, acá es la única vez que la compañía dijo eh, te parece? <risa> <risa> Cualquiera disco de Sabina y Paez, bueno, se juntaban para hacer un disco y había, la, por qué no, la foto de ellos dos en la tapa y yo dije, bueno, SP, sal, pimienta, enemigos íntimos, y le dije, Fito, por favor, ayúdame. Y bueno, él decidió que era esto. Y acá cuando Fito me dice, el disco se llama Modo y Pueblo. yo dije, bueno, ¿qué más Modo y Pueblo que Susana? Y fuimos un día... Al camarín, a verla en el estudio de televisión, a pedirle que nos preste la foto. Y dijo, bueno, pero tiene que retocar la nariz porque ahora tengo otra. Esta foto es de los 80. Esta es una etapa incomprendida, a mí me encanta esta etapa, nadie, nadie le se dio cuenta. Yo acá lo que hice fue que busqué en internet un doble de Fito Páez que cantaba en casamientos y bautismos, cumpleaños de 15, y lo cité que venga a una mansión que se ve alquilado fito. San Isidro y nos juntamos a hacer las fotos y es un delirio. <risa> es parecido, ¿no? ¿Estas fotos son tuyas? No, de Nora, Nora lesan. ¿Cuál es cuál para vos? ¿Sabés que Cecilia Roth no lo reconoció? Este sí. <risa> este, sí, sí. Este es otro disco de fito que tenía. Todavía se podían hacer tapas raras y tiene esa forma como de un huevo y este es el último que se llama La Ciudad Liberada que es, bueno, en el cuerpo de la novia de Fito le pegué la cabecita de él mamásónico <risa> bueno, esto también, Miami cuando me dijeron, ah, el disco se llama Miami yo dije, bueno, doy vuelta a la Argentina y Miami en las cataratas. Y, y ellos, ay, ¿te parece? Y acá fue la única vez que yo dije, no chicos, la tapa es esta y punto. Bueno, esta es muy sutil, pero. Este es el disco de la 2B de ese disco de, de Jessico. Esta es infame, bueno el disco de, de, de, se iba a llamar gratis dice miles de bocetos, gratis, gratis, bueno ya estaba por entregar la tapa y me llama Adriana y me dice no, le cambié el nombre se llama infame y es que entrega el disco, mañana y bueno, entonces robé el logo de fama y ya, infame este se llama a propósito que el disco tiene esa forma entonces cuando uno abre el disco hay como unas cartas de tarot ahí adentro con las letras. Este es un maxi que se llama Bambi. Mi hijo que estaba sin dientes. Saqué una foto y salió en la tapa. Impuesto de fe. Bueno. ¿Qué es? No entiendo. Después te explico. esa referencia, pero... No la entendés con el título. Yo tampoco. Un disco para tambiónica que tenía esa forma como de como, es como un ay sí la animación anda solo de una vez es como el lenticular, ¿ves? Divididos es un dibujo de Arnedo que al abrirlo se le ve la nariz vengo del placar de otro acá dije uy los tres se visten de negro bueno. Este, nos fuimos a Uruguay a hacer las fotos de este disco, ahí donde Ricardo tiene una casa. Pero explica, qué se impreso sobre el... Ah, este sí, este disco te impreso sobre un tornasol entonces cuando uno lo, lo ve va como cambiando de color. Acá, bueno, siempre es más lindo ver la pieza impresa, una cosa que ya Spotify nos quitó. Este es también Bersuit, cuando me llamaron dije, Uy, Bersuit, mmm, no sé qué hacer porque no es muy mmm, mi estilo de, de banda. Y no... Entonces eh, dije, bueno, a ver, ¿quién trabaja con ustedes? Eh, el fotógrafo que se llama Salvador Batalla me dio una caja llena de fotos y elegí esta de la sobrina y les pegué dos ojitos encima. O sea, todos los discos tienen esos ojos pegados. Otro de Bersuit que se llama Testosterona. Son unos mates hechos con bolas de toro. Bajo fondo. Eso un disco de tango electrónico. Bueno. Es plasticola. Este es de Juan se llama Para Lunares. ¿Se sí, ven el lunar? ¿Es sí. No. De sí. De ella. Estas son versiones de, de temas de papo hecha por Juanse y bueno, compré una, un cuero y, y escribí con tachas el nombre del disco. Cada etapa hay un... No, no, no, esta es una foto, no. Imagínate. Un maxi, un disco de Isla de los Estados, es un archipiélago de rompecabezas. Oh, flora y fauna, estas son bandas más under. Las pelotas, acá lo que hice fue eh, con una gubia compré una madera y e hice un, un grabado a las pelotas. Acá Miranda, cuando tocaron en, en Navidad, <risa> los vestí de, de pesebre. Acá el disco en vivo de Miranda y llamé a todos los fans de la banda y los cité en un teatro y están los Miranda mezclados entre el público y estos son cinco fans de la banda en la tapa del disco que no lo podían creer <risa> citando la tapa esta del álbum que no la hice yo bueno, esta es de Miranda y cuando me dijo Ale bueno, el disco se llama El disco de tu corazón yo dije, mmm, ese nombre ¿qué hago con ese nombre? bueno lo puse en la contrata. No, es parecido. Entonces y no, obviamente, la empresa, ¿no es cierto?, a decir que no podíamos. Entonces tuvimos que sacar la edición de venta y hacer esta. Acá me dio saldo este magistral con bueno, esto, con productos de limpieza. Bueno. Un disco en vivo. Y Este es el último que se llama fuerte. Ahora estoy haciendo el nuevo. Sale el fin de año. Un disco que hizo Moura con Ale y Sergi, o Se llama Choque. Meteoro, que es una banda también de Ale. Que tiene con Cachorro y Didi. Este es el último de Meteoro que salió ahora, solo en vinilo, y tiene esa forma el, el vinilo. A ver si, si la cámara me acompaña. ¿Ven? No está en CD. La edición en CD era más simpática también. Era, un, era el cubo es que se armaba, pero no, no me la dejaron hacer. Disco de Julieta Venegas, Limón y Sal. Este que no salió, que a mí me encanta sí, sí. esta tapa, que no salió. Se llama Cosas Raras, de que tiene en la oreja de señor Spock. ¿Ella? Sí, Ella con la, la oreja de plástico. Un disco de un compilado, lo mejor. Y este se llama Otra Cosa. Uno de Leo García que se llama Vos. Después Leo le, le hicimos este que es un, como un maxi redondo que él tiraba como frisbee al público. Este es Javier Amena, que bueno, vino un día a casa, nunca había hecho un disco ni nada y yo, bueno, no soy fotógrafo, pero le hice todas estas caritas y después las superpuse. Este se llama Mena, el segundo disco de ella. Estos son Maxis, la joya, ¿eh? ¿Este no te gusta? ¿O este? Los dos no te gustan. Mucha cosa, ¿no? No, esto es una un Maxi, no importa. No, no, el maxi, a este no es importante. Es una canción. Aparte el gusto, no es importante. ¿No? O sea, si vos decís no me gusta, me tenés que dar un argumento. No me parece como medio Game of Thrones, no sé. <risa> y el vestuario, el espada, como. Como kitsch, un poquito. Este también kitsch. Y este. Acá existe un disco de Sandra Mihanovich que se llama. Soy lo que soy, que salía ella desnuda en los 80, me encantaba, yo vivía en Tucumán, y para mí ver esa tapa era como wow. Entonces un poquito citando eso. Y este es el último que se llama Espejo, que es muy linda la edición vinilo, está todo toda espejada. la tapa. Gente es atlético decadente, un perro de jockey. Este de es Vicentico que se llama Los Rayos, y tiene. el disco se abre, así. Este es otro momento, del Vicentico también ganó un Grammy. Esta etapa, esta etapa la veo bastante cinematográfica, ¿vos qué opinás? Muy, buena. ¿Eh? Muy bueno. También está bien esta, ¿no? Porque. ¿Qué hace ese y ahí arriba? ¿Qué hace es ese perro? ¿Qué hace ese perro ahí? Ahí esta me encanta, Esa fue un fracaso también. Me esta etapa porque está él. él se... Le dije, ¿por qué no, no, no te vestís de la dueña de la compañía? Entonces ahí hacemos como que el que está en el medio es el gerente de la compañía Después la señora es la dueña y el otro es como el director de arte que está con el Grammy Como el representante y están todos los discos de oro Y lo hicimos en la compañía de discos a la foto Y él se paseaba, vestido de mujer por todos los pasillos Nada, nada, fue espectacular Este es uno de Melingo que se llama Lillera. Otro de Melingo que se llama Anda, hace tango también Acá está el disco de Pablo, que un día vino a casa y me empezó a contar toda su vida, su pasado de, de las drogas, del exceso, de no sé qué. Y yo dije, ay ah, tenés tatuaje? Sí, sí tengo un tatuaje. Y dije, a ver, levantate la, la remera. Se levantó la remera y le saqué esta foto de sus tatuajes Este es un disco de Daniel Medero que se llama Travesti. Y yo encontré una foto de la calle, de un tipo cualquiera, una foto de la calle y dije, ah, pongamos esta foto en la tapa y el representante me dijo no, va a venir, no va a hacer un juicio ah, dame una foto tuya entonces ese es representante de Daniel este se llama Recolección Vacía y el disco está en la tapa cuando uno lo abre se ve que el librito está... El tray está impreso en la tapa del libro. Estos son Maxis. Es música electrónica. Este es un disco de audio de poli que cuando lo abre, uno lo abre y tiene esa forma irregular. Uno al descueve también, al abrirlo queda desarma este cubo. Este es de una, una peluquería que se llama Rojo. Vino el dueño acá, y me dijo, ¿me haces la tapa del disco? Y yo dije, ah, a ver, te corto un poquito de pelo. Le corté los pelos atrás y lo puse en el escáner y lo imprimí en el CD. Este se llama aliento, Como eran pocas copias, había que hacer, no sé, 300 copias, un disco under. Entonces eh, le rociamos pegamento al plástico de la tapa. Y cada tapa es distinta. Y es como si... El aliento sobre el vidrio Y acá ya la de, de materializar el, el disco Es unos de que es amigos mío Que se llaman Carisma eh, Hicieron un álbum el año pasado Y me pidieron hacer la tapa Y entonces hicimos esta tarjeta Que es una tarjeta de, de crédito Y atrás tiene el código para descargarse el álbum O sea, no, no existe el físico ya, ¿para qué? Bueno <coughs> Eh, una postal que hice para la señora, dorada, porque bueno, el afiche... Conta, Pelusa, ¿qué pasó con el afiche? El señor demoró, demoró, demoró y lo hizo otro. Ah, bueno, claro, claro. lo dejamos ahí. Pero yo no, no, no claro. claro, pero no fue una decisión mía. No, no fue una decisión, yo estaba, estuvimos trabajando juntos sí. meses, meses, meses, y vino un productor y dijo no. Entonces, bueno, por eso no trabajo para el cine, porque siempre viene un productor que dice, no. Eh, Esta es Semana Santa en Morocco era una discoteca que había acá en los 90, muy fuego, muy, muy cualquierismo y un amigo mío que se vistó de monja y tocó como de que en Semana Santa. Y ahí abajo dice, nuestra reina Isis junto a Leo, su madre, quien se rapó para que su hijo pudiera confeccionarse la peluca que aquí exhibe. Esta es la tapa de radar del Día de la Madre y como me la prohibieron hice la postal. La única vez que me prohibieron ahí en Página 12. Una, una fiesta que se llama Brandon, una fiesta gay, Moby Dick, que salió en tres, en tres libros partido en tres, la ballena Esto es una revista de arte visual que se llama Ramona que no tiene ilustraciones es tipográfica, está resuelta en papel blanco y tipografía es negra, helvética negra este es el último el número, el 101 y ahí dejó de aparecer una revista de cultura japonesa que se llama Tokonoma Acá me pongo, eh, ¿cómo sería? Artístico. No hay concepto. Y estos es son un, un, unos fascículos de educación sexual que salían con página 12. <risa> este es un suplemento que se llama Soy que sale con página pag 12 los viernes ya hace un año que no trabajo más ahí pero bueno, les voy a mostrar algunas tapas este es sobre el popper que es esa sustancia que toman los gays para tener sexo y para bailar que viene en ese frasquito y la inhalan y bueno, quedan sin cabeza el gay sin cabeza este es el de San Valentín. Género se si encaje ahí abajo dice, cuando identidad de género y orientación sexual no son pareja. Bueno, acá casi me echan. Sí. Orgullo y sexualidad en la vejez. activismo lésbico en España... Archivo lésbico... Esto es de moral, pero... pero... Está un poco fuera de foco la imagen, ¿no? Si la cámara me acompaña, bueno, son almejas. Aunque no las veamos, es una canción de marina Ross, porque abajo dice ¿Por qué las lesbianas parecen invisibles? Son los gays gordos y peludos, o sauna gay, el papa. Esto me re divierte. Ah, les le cambié las cabezas y no queda mucho mejor. Miren, mejor. A mí me gustaba hacer, me gusta hacer eh, como revistas de otra, como paparazzi citando citar revistas de chismes o revistas truchas. Esta es sobre la, la comida musical. Acá dice, ¿se puede hablar todavía de disidencia gay? Amistad entre las mujeres y los gays? Marihuana y, y gays. <risa> <risa> Poliamor cuando media naranja no es una sola, bueno, ponemos uh, ah, ahí está la censura, no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, son bueno. son Una, una semana o menos para resolver las tapas entonces <risa> con lo que tengo en la cocina con lo, tengo, con lo que tengo en casa se hace y este es otro suplemento que trae los domingos que se llama radar que bueno es un argentino este es sobre legalización de la marihuana 100 años del el hombre que inventó el LCD que cumplió 100 años Hoffman o sea que las drogas no hacen mal ¿No? La conclusión. 100 años cumplió. Bueno, esto es lo que ya saben del 11. Mafia en la Fórmula 1. Malvinas, ahí están los, los, los hielos que tienen la forma de Malvinas. Michael Jackson vuelve más blanco que nunca. Vuelven los gatos. ese soy yo, con una, con una careta de dos pesos de once. Bueno, como no hay recursos, se hace con lo, que hay, con lo que hay. Este es un libro de Roberto Carlos, y entonces puse un millón de amigos, menos uno, que es el que está chiquitito ahí abajo, saliéndose. Y son todas fotos de él con sus fans. Roberto Carlos con sus... Es fea de ver, pero bueno. <risa> Judío banana. <risa> Miren, yo encontré el unicornio azul de Silvio. Ahí abajo dice Silvio Rodríguez grabó sus canciones perdidas. El rock de los 60, Mick Jagger. ¡Ja, <risa> Pajaritos, la historia de Copacabana, este es el libro de, de Naomi Klein, Enólogo. No Acá el mismo recurso para Bukowski, un pedazo de etiquetas de alcohol. Este es el, el documental de Michael Moore, Crash Cash. Hasta me encanta tratarlo nadie le dio bola dice, proyectos inconclusos el ciclo de convoca artistas e intelectuales a contar eso que nunca pudieron terminar calentamiento global Yo también fui al kiosco me compré una bolsa de globos y una caja de fósforo gasté na, 50 pesos prueba sobre el desarme de juana no sé si ven el brazo gigante, larguísimo. María Walsh cuando se murió. Bueno, otra vez Michael. No sé si ven ahí que está el mapa de Europa en el casco. La era de hielo, la Guerra Fría. Acá, este, bueno, esto, esta pieza sirve para re reflexionar sobre el estilo, porque muchas veces uno usa el estilo, yo uso los estilos como los colores, o sea, bueno, si quiero hacer una tapa que, con el estilo del hip hop, bueno, uso esa paleta gráfica. Y este es otro suplemento que se llama Las 12, que sale los viernes, también chicas, mujeres, en página 12. Este es el elogio del beso, vivir sin sexo, una muñequita, sexo oral, estar sola, bisexualidad. Este es un lápiz que también que tenía en mi casa, son todas cosas. Mujeres asesinas, mujeres de dictadores. revolucionarias, entonces alcohólicas, contra Víctor y María, porque en el Encuentro Nacional de Mujeres, que parece que hubo pelotera, jugamos <risa> en el bosque mientras el anillo de compromiso no está. El bosque de <risa> ver porno que es un, un ojito pero bueno se entiende, ¿no? los vínculos familiares ahí abajo dice los juicios mediáticos y sociales sobre el deseo femenino y la puesta en mercado de la pastilla que estimularía ese mismo deseo, ¿en qué quedamos? ¿No existe la pastilla? Esta, bueno, lo, lo hice porque el suplemento es feminista, si no, no se puede hacer el es la, Los programas de sexo en utilísima. Y este sobre adopción. Bueno, termino prendamos la luz. ¿Qué, ¿Qué pienso de él? ¿Del meme? Ay, güey. ¿Qué es un meme, nena? El meme es jajaja, pero bueno, no sé por qué siempre están mal diseñados. Fea tipografía, fea imagen. Una ocurrencia, un jajaja y se, pues, se pasó de página, no sé. Es, es gracioso, pero es un. No soy muy fan del meme, no, no soy meme, es mero. No me hagan el chiste fácil porque yo... Tengo... de las chicas. ¿Cómo surgió la, la, la colección o el diseño? No, mira, el diseño yo tengo mucha onda con la editora que me Viola y bueno, empezamos a trabajar juntos y pilotear y ella me cuenta un poco, yo no leo, tengo un problemita, no sé si saben, no leo. Entonces ella me dice, mira, el libro me hace el resumen del... Me dice, el libro se abre la vez tiqui tiqui tiqui tiqui. Y yo le digo, ah, ¿puedo poner un perro en la tapa? Bueno, sí. Es muy... Es eso, sí. sí. Pero hay mucha chispa con ella, ¿entendés? Entonces, mismo con los músicos, ¿viste? Con los músicos tengo mucho, mucho peloteo. Porque así es como sale la cosa. ¿viste? Si, no, si eso no, no, no está, no, no, no sale. Bueno, una más. Sí. Eh, que sean curiosos, que no se queden mirando dibujitos y que vayan al cine, que vayan a bailar, que prueben cosas que no es bueno pero increíble me leen la mente es fantástico así ya podemos seguir online y las preguntas me las hacen y yo las contesto online así bueno, una más y nos vamos a comer porque ya parece. Sí. No, tenés que gritar porque la señora no... La abuela está... la experiencia de tener una de en la era digital donde ya no material? Bueno, mira, ahí es muy buena la pregunta. Yo cuando salió, viste, a propósito del disco de Babasónicos, yo le pedí a la compañía, dije, ah, hablemos con Spotify, con las plataformas digitales, porque esa boquita yo la hice animada. Entonces, bueno, aprovechemos los recursos de lo digital. ¿Por qué no hacer... ¿Por qué no Spotify, cuando cliqueas la tapa, se abre una pantalla gigante, toda animada, con situación? O sea... ¡Hola! <risa> aprovechemos los recursos. Es rarísimo que todavía... Yo creo que... me imagino que en un momento eso va, va a pasar que las tapas van a empezar a hacer, a tener más vida que la estampillita esa que tenemos ahora porque es una tristeza o sea yo tengo... bueno ahora vi que en Spotify eh, algunas canciones tienen como videitos, animaciones medio pedorras todavía no, no está... medio como así nomás pero por ejemplo ahora que estoy para hacer el disco de Miranda yo tengo... cada canción quiero que tenga una animación pero parece que tecnológicamente todavía para los países nuestros no, no estaría siendo posible sí por qué? por qué mira yo a mí me gusta mucho ir a bailar todavía sigo yendo a bailar. Me gusta ir a discotecas, show. a shows. Empecé a bailar, fui al recital de la Mona Jiménez, de, sí, de la Mona Jiménez en cemento. Él y el día que me presentó a Melero, Melero me presentó a los soda, Y bueno, bailes, discotecas, cosas. Ya. Listo, cerramos. Eh, nosotros dos somos del de, eh, interior, de, de interior el, pero pasamos por, por esta universidad, por la UBA, y es, es, está brava la cosa, pero aguanten porque no hay nada mejor que la diversidad que hay en esta universidad. así que.